Se sí, campera que hay aquí. Ah, ya los veo ahí arriba. ¿Qué hacen? Vale, pues en la colina también hay peña. ¡Uy, ¿Y esto? Luego dicen que porque le haya servido, cabrón. Mira lo que están haciendo aquí por ha la cara. Unas gradas más grandes para... Vale. Arradua. Dios, Me la oh sí sí sí es que es normal luego dicen que si la vean esta montaña vi antes que un tío disparaba con y hmm. mira aquí encima de esta casa ¿Cuál de justamente esta? de esta de esta sí sí sí sí de esta de es madera sí la de, pero en la parte de metal podemos verlo por aquí Ha cerrado la trampilla el chaval. Ay, eh, no tengo placas. Car, cuidado que, que ando. Eso no se hace. <ríe> <ríe> ¿Cómo se revienta, tío? Pobrecito. ¿Reiramos? ¿Quién entra? Eh. Entraré. Vamos. Simplemente con, con entrar. tírale. rompen la ventana esa y le entramos. Hostia, pero sin paraguas, eh. agua ah, bueno, no. Te Ahí está. Uy, dos personas. ¿Cuándo? A z Abro, eh. Abajo, abajo, solo, solo, solo. bien pegado, Sí, sí, dale. Se la Dale La leí. La leí. La Eh, La leí. La Toma, toma, Toma, toma, Aquí, aquí tienes leí. eh. leí. Tengo, tengo, tengo Ahí está, ahí está Vale, bajo Coge, coge esa leí. Coge... Mira, mira a ver si aquí tienen cosas, hecho uff ¿Está clean? Sí. Eh, no. ¿Quieres que haga home? Sí, voy a hacer home. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no, no haga home. Entonces es que estamos trabados y no pueden asomar de arriba. ¿No sal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> Está ahí? Eh, nah. me Me la agazo. Rápido, sí, sí, sí, acepta, eh, se me está desconectando, madre, sí. ¿se acepta, puedes? Eh, se me está lagando. A mí, a mí también. Esta. Estoy intentando. Mira esta que no tengo. Me han dado otra. Ahí. Uf. No sé cómo estoy sobre Pero el. he me medio drum y no contaba la balas. No sé de dónde están saliendo ya, ¿eh? No es no, lo que vamos a necesitar, ¿eh? es peligroso, aquí Vale, abajo, ¿eh? Uf, vale, -tienen que, tienen que venir por aquí, ¿eh? Bueno, hay una puerta a la derecha Sí, la foto de guardar. La dragon. Sí, guardarla. ¿Quieres que pete? No, no, no aquí, aquí tienen que abrir, por sí. Muerto. Muy bueno. Tío. Me quedo yo aquí. La gasa, tío. Va muy lag, tío. Ya sí, te digo, me han matado por el lag, tío. Yo es que tengo que recargar la balas porque me voy a quedar sin balas, eh. Toma. Espérate, espérate, espérate, uno fuera, eh. Estoy aquí abajo. ¿Te cago aquí abajo? Vale. Sí. Una cama, fuera. Vale, ¿estás dentro? Vale, eh, mira, mira tú, mira tú esta puerta y yo miro a la de aquí fuera. Okay. Y yo qué coraje me da cuando me llaman a la puerta. Sí, es sí, que plan, sí, no son formas de hablar, tío, pero es que.. No más que lo aviso, tío. Que si no sí, Ahí, eh, por ese lado creo, eh. Sí, tiene toda la pinta. Uff, no las gases, tío. Tuvieron una Honey, tío. ¿La quieres? ¿Tienes? Mira. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué no me la has dado antes? <risa> Cuidado, por ahí, frente mía. mí. ¡Tío! ¿Qué? ¿Han cerrado aquí? ¿Han cerrado, arriba, no? Sí. Atento al techo. Si abren el techo, podemos excavar por arriba. Como no nos pongan una torreta. Aquí arriba. Mata a uno, ¿no? Sí. Qué miedo. Sí. Está haciendo las cosas. A ver si coge un arma y atraviesa la mano. No, hombre, no. Barro te pega patatas, tío. Es que esos lagazos, tío, que te destrozan. Muerto. Vale. ¿Entras? No arriba, eh. Abajo. Vale. Cojo las cosas? Podemos subir, podemos subir, podemos subir. Vale, vale, vale, vale. Sube, sube, sube, sube. Voy a coger todas las cosas importantes que veo. Segunda planta. Vale, anda un poco de dressing. Vale, esto... ¡Eh! Caja de Dragon fan. Ah, eh, Abro, pa' fuera Pa' fuera o pa' dentro Como quiera Me vale, da igual Tú eliges No sé, lo, eh, mírame, mírame si se van a despawnar las cosas Vale Eh, 60 segundos, 60 segundos. ayuda a lotear por ahí eh, No, no, no te rayo, yo, yo loteo. si sí, teo rapidísimo Nada de importante aquí Redressing. Ah, los dos donadores son equipos. Vale, ya estaría. Vale, voy a abrir. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Para dónde vas a abrir? Pasa la Dragon Box. La Dragon Box. Donde Toma. tú me digas. Aquí. Coge. ¿Lo tienes? Sí. Vale, aquí. Vale, gracias. Limpieza de lag. Esta es la. Está en la vault. Hay que romper aquí. ¿Sí? Sí. ¿La vault eh, o el marco? La, la, el marco, el marco. La vault ahora está. Mira, estoy, tengo, tengo esto aquí arriba, eh. ¿No has roto? No. He recargado, ya no tengo caja de high caliber. Vale. Aquí todo, todo, todo, todo, cofres. Sabía yo. Locker, ¿no? Sí. tienes detonador en el vault todo? algo sí. Tengo un C4 Tres. Eh, tengo más balas de Dragonfly en el Bowl de esta forma, eh. Dame un C, dámelo, dámelo. Quedo corriendo un momento. ¿Sabes lo que tengo? Un rocket launcher. ¿En serio? Sí. Uf, wow, pero es que con el rocket es suicidar. A ver. Es suicidarse ahora mismo, ¿eh? no, mira. Ven. Si lo tiras así. Así, salta así, si lo tiras. Eh, inténtalo. ¿Quieres aquí? intentarlo tú o lo intento yo? Lo intento yo, cúbreme. Vale. Me pongo aquí arriba, con los honey. Me explota, pero no he roto nada. Vale. Ya está, la lo Voy a romper. ¿Qué, ¿Con qué quieres que rompas? ¿Cuál? Con.. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. aquí, vale vale Dale, dale. dale. No tengo balas. las ¿no? No tengo balas. Vale, vale. ¿Qué, cómo vas? Pues nada, aquí estamos dándole un poquito de plomo al asunto. Les doy yo, les doy yo. Cúbreme, eh, cubre. Pau, oh, por ahí. Aquí. Detonator, Grizzly. Granadas Eh, eh, eh, ando Muero, muero, muero, muerto ¿Manda? serio. No me esperaba eso, hay tres, eh, o dos Ya Está aquí, eh Voy ¿Otro afuera? Muertos todos Muerto Buena, GG no tengo ¿Eh? gente, tío. Eso es yo, sí, sí, yo soy sí, yo. ¡No! Otro, otro, otro. ¿Te matas? ¿Eh? Fua, tío, es que como va tan lag este servidor, tío. Me da asco, eh Va muy lag, va muy lag. No puedo, no puedo. Cuidado con fuera, eh. No te puedo comer. Estoy flipando lo que. No hay, no hay mucho más aquí, eh. Yo creo que esta gente no, no va a tener nada o casi nada, eh. Voy a, voy a darle toda forma aquí. Drones. Eh, aquí, aquí, aquí hay uno. Aquí hay uno, tío. Es el Hamre ese, tío. Ahora, a molestar. Manda. Está. No tengo arma, eh. Vale. Tira una granada. Me han matado. Te de ya. Sí. Es que son los tres pips: los de esa casa y los tres de esta casa. Dios, tío, es que qué putada, tío. Te pegaste, te pate. Voy. Y si es con un arma, mejor. Sí, sí, voy Dios, es que no se puede. ¿Qué yo digo, era? No lo voy a dejar un segundo y es que seguramente como vas a estar solo pues, pues te hará un bocaque. Sale, me esto. salen de las piedras, tío. Claro. Normal. Voy a voy ir dejando ya de que estoy aquí cosas por aquí. Rápido. Sí, sí, rápido, sí. Rápido, sí. ¿eh? Cuando pueda. Estoy detrás de ellos. ¿Estás allí ya? Vale, necesita, sí, necesitas tampoco. arma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Mm. Rápido, rápido. Te sí, puse. sí, sí, espérate, es que... Vale, da igual. Barra Barra TPA patata Fecha Aparece el TPA media hora después 500 DMS, MS 500 MS Toma Ok Venga Aquí dentro, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh, Estás loteado, tío, ¿no? Sí. Tío, es que no se cogen las cosas, tío. Por favor, te arregla tu servidor, tío. Que va muy lag. Ahí baja de la skybase esa, No, okay, skybase. Eh, ro ro ro eh, rocket, eh, rocket. Tengo rocket. ¿Podéis ir? Vale. Rocket launcher, rocket, grizzly. Yo yo le meto un el grizzly, eh. Me da igual, eh, dónde, dónde era ah, aquí. Está aquí, está ahí viva, está ahí viva, hermano, te sientra. Sí ah. Tío, qué asco, tío, qué coraje. Escúchame, escúchame, escúchame. Que habrá. Sí, sí, sí, que abra. Eh, apura. Voy, voy, voy yo. Sí, arriba. ¿Muerto? Sí. Miro yo por aquí. Otro, otro, otro aquí. Y aquí. La. Muerto, te llevo por el lag, tío. ¿Lag? No me... O sea, Ese, este, este, este, este. corre, corre. Yo, tío, es que no se puede jugar con tanto lags, tío, es imposible ¿Muerto? Otro fuera, ¿eh? Ya, muerto, muerto, muerto, mátalo. No, no, dos. Hay, Toma. Más, hay más gente, hay más gente fuera, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Que sí, hay, hay, he visto yo más gente Aquí Y yo tengo balas de Grizzly para tumbar pa tumba todos los lockers que hay ahí lo, Los puedo tumbar a balas de Grizzly, ¿eh? Y a granadas Yo rodeaba con esto, ¿eh? Y tengo ¿Te que el, ba ¿Te abra? el bazooka ¿Te abra? también Meto un roquetazo, eh. Le damos, le damos. Voy a ver si puedo lootearlo todo. Que parece ser que me van a dejar. Vale. Que queda así importante. Esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. Vale. Vale, le damos, eh. Mira, mira, mira, mira, mira. mira. Toma, cura. Me meto yo otro. culo, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Vais a sacar de aquí todo lo que veas ahí interesante. Cuidado, eh. Cuidado. Me matan. No, no. No tengo arma. Ahí está arriba. Míralo. Vale. Qué asco la... <risa> Vale. Qué asco eh, métele, de... métele, métele, métel, ahí va a métele, va a focazo. púreme arriba, sí, sí. eh. Voy. Muerto. Manda. Corre. No, tío, me la la quedado. Barro te ¿eh? pega, patata. Corre. Muy lag. Sí, así es que se cae el servidor y todo, ¿sabes? ¿Dónde están? Ya de hay dentro otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí, sí no está, Aquí no tiene nadie escándalo De escándalo, de escándalo Ahí, ahí, espérate, espérate, espérate Lo tengo lo yo te he primero, cúbreme, cúbreme que lo te he Yo es que solo quería curarme, ya Ah, vale ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Dónde es eso? me parece por la escalera subiendo ¿eh? en plan vale detonador eh cuidado eh por aquí Fua, fuah, fuah, fu a ver aquí hay aquí hay aquí hay acumulación de cosas sí no hay nada interesante Te voy a, dar una buena. a otro más muerto Te lo he quitado. Eh, devils, devils, bane, devils, devils, devils. Clave. Wow. Ya está. Vale, eh... ¿Qué hago? ¿Meto aquí con el grill really, o qué? Vale, ¿Tengo, tengo balas que... Tengo de balas. Voy a, voy a subir y yo cubro arriba, ¿te parece? Vale. Te van, te van, me parece que te van. Sí. Voy muy lag, voy muy lag, me ha matado. No mueras, ¿eh? ¿Me has servido? Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Qué, co estás volando, ¿Qué Estás volando, estás volando. Me has no matado, ojo. ¿Sale? Lo he matado yo, que falso, tío. Vámonos, tío, vámonos mejor, porque es que... Espérate, quiero ver, quiero ver algo más, Night Rider. Sí, ¿Te no, van, la, ¿Te, la van? Me, van? te van, te van, te van. No me encabe nada más. ¿Dónde? Otro más. Bueno. Claro, cabrón, si no pueden. <ríe> ¿Qué te dijo yo? Hombre, obviamente así no pueden. ¿no? El Z-Raid dice uno ¡Eh! ¡Aquí! Patata, patata, los tengo, los tengo. Tengo la cama, ya estaría. Tengo la cama. Ya está, patata. Ya no tienen no tiene nada más. Es que con este lag es imposible aún. Yo este raideo No sé cómo lo hemos hecho, ¿eh? Y más cajas, ¿eh? Más cajas, ¿no? Sí Ya estoy, bro Esto está siendo lo más épico que he visto en mucho tiempo Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ni tanto, bro. Yo creo que aquí ya no va a haber mucho más, eh. La verdad. Quedan tres lockers, pero es que no nos renta quedarnos más que nada porque yo no tengo espacio. Así que yo me iba. Y aquí queda gente aún, eh. ¿Me han matado? Sí. Eh, grizzly. Ah, De agua. Homer, mándame patata. Cuéntame TP Uff, y eh... Que hemos sacado bien, Luz, eh... buena Telita con mi inventario la verdad Voy a mirar tu directo un momento pero quiero ver Telita con mi inventario